Amigos y amigas del día de última hora, hoy 8 de octubre de 2018, les saludamos muy afectuosamente por estos 45 años de credibilidad e independencia periodística. En el marco desafiante el combate a las noticias falsas que tanto daño ha hecho a la gente, Última Hora ha sostenido la búsqueda inclaudicable de la verdad. Felicidades, que Dios les bendiga y les acompañe siempre.